Tú sabes que nos reunimos para reflexionar junto, para caminar reflexivamente eh, arropados de dudas, de preguntas apuntalando a ese pensamiento crítico que en tiempos de turbulencia como estos es la tabla a la que podemos asirnos más aún cuando hay tanta manipulación y tantos intereses de por medio invitación es para que esto lo puedas dialogar, lo puedas considerar así en, en tus profundidades. De pronto se habla mucho del tema de salud. Desde mi adolescencia me he ido ocupando de ella. Ustedes saben que mi bisabuela indígena quechua me devolvió la salud y la vida cuando desde el paradigma médico me dijeron, incurable, este niño se va a morir. Creo que... Tiempos como estos nos tienen que llevar a reflexionar sobre la salud. Eh, yo vengo cuidando mi salud desde mi adolescencia. Eh, he investigado muchísimo en temas de nutrición. Eh, he considerado muchas otras alternativas, sistemas de salud y como... Admirador y practicante de las sabidurías ancestrales, he ido viendo cómo cada cultura, cada pueblo ha ido elaborando un sorprendente bagaje de conocimientos médicos totalmente válidos, aunque no se llamen científicos, válidos porque pasaron la prueba del tiempo, es más, los científicos muchas veces me parece sospechosamente en función de determinados intereses. Hay otros paradigmas médicos, hay otras maneras, hay muchas maneras, como en todo. Hay varios caminos para llegar a donde queremos llegar, en este caso hablando de la salud. Y creo que no tenemos en tiempos de crisis de salud, bajo ninguna circunstancia, eh, obsesionarnos con un solo paradigma, con una sola solución, con una sola modalidad interpretativa, con una sola teoría, tanta insistencia, ahora en que nuestros líderes políticos están cuidando nuestra salud, que hasta parece sospechosa, ¿no? Eh, entonces me pregunto, si realmente les interesara nuestra salud, ¿cuántos productos llamados alimenticios o autorizados por los ministerios tendrían que ser prohibidos? ¿Cuántas bebidas, por su probada eh, consecuencia antisaludable tendrían que ser retiradas de la venta, cuántos hábitos tendrían que ser eh, modificados, cuántos estilos de vida ponerse en tela de juicio, en fin, el mismo modelo de desarrollo de esta sociedad antiecológico, antinatural, tendría que ser cuestionado. Creo que en tiempos como estos, considerar que hay otros paradigmas, otras otros conocimientos, otras prácticas, es totalmente necesario. No estamos en la Edad Media, donde se imponía una sola y única verdad. No estamos en Medievo, cuando las cosas se hacían a la fuerza. Estamos absolutamente en contra de que nos obliguen a cosas en nombre de nada, porque hay eh, los derechos eh, fundamentales que tienen que ser respetados y que están inscritos en las constituciones de todos los países. Creo que es importante que en tiempos como estos abramos la mente, pongamos en segundo nivel intereses de lucro, incluso cualquier uso político que se pueda dar a alguna situación y de verdad nos preocupemos por la salud de la población y si esto es cierto hay que enseñar nutrición. Hace falta... Volver a las prácticas que hace un par de generaciones eran habituales. El huertito, el, eh, pues el cultivo, incluso en pequeños espacios, en maceteros, en el techo, en fin, en azoteas orgánicos, sin insecticidas, sin venenos, eh, supuestamente para insectos, plagas o hierbas malas, tal, eso. Eh, antes se manejaba así y antes había mejor vitalidad más salud. Creo que se tendría que ir educando. La eh, solución pasa por una educación distinta, una educación que nos enseñe nuevamente eh, a respirar de manera profunda, consciente, a comer sano, a tener hábitos saludables, a tener un estilo de vida que fortalezca esa vitalidad, evitar el sedentarismo, evitar todo lo que tiene aditivos químicos, en fin, saborizantes, colorantes que son venenos de nuestra vitalidad, eh, no beber más que agua, limonada, en fin, té eh, de plantas medicinales, comer sin exceso, comer a la hora adecuada, no trasnochar, hidratarnos adecuadamente, mantener el cuerpo alcalinizado, en fin, eh, y contacto con la naturaleza, además de una actitud optimista, alegre. En vez de estar desde la televisión contando cuántos murieron ayer, cuántos se enfermaron hoy, tendencia absolutamente necrofílica, inaceptable y generadora de tensión, de estrés, de angustia, tendríamos que estar desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, educando. Lo que hace falta es educación. Ya no podemos comer cualquier cosa, ya no podemos beber cualquier cosa ya no podemos tener hábitos antisaludables, estar por la calle fumando eh, y esperando no contagiarse, es un contrasentido, creo que esta situación tiene que llevarnos a repensar todo, a pensar incluso de lo que, en contra de lo que pensábamos, a cuestionar algunas creencias sezóneas y estar atentos que no te manipulen, que no te vendan ningún cuento en nombre de la salud, creo que hay muchas maneras de resolver esto, apelemos a todas las posibilidades, no es tiempo para fanatismos, ni siquiera que tengan el nombre científicos, es tiempo para aprender, para desaprender, para reaprender y para tener estilos de vida más saludables. Todo esto o nos convierte en personas más lúcidas, más ecológicas, más saludables o habremos perdido una nueva oportunidad de llevar nuestra calidad de vida a otro nivel. Creo que esto es importante considerarlo, reflexiónalo, dialógalo, compártelo si te parece importante lo que acabo de dejar contigo y sigamos reencontrándonos. Eh, tiempos como estos creo que necesitan que nos encontremos de corazón a corazón. Gracias.